Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video ayudaremos a Serge y a Steffi a descubrir cómo funciona un sistema fotovoltaico. Acompáñame a verlo. Antes de explicar el funcionamiento de un sistema fotovoltaico, el cual está conformado principalmente por paneles solares, un regulador de carga, batería, inversor y conversor, es necesario comprender el panel como una fuente de energía infinita y potencia limitada. Para entender este concepto podemos imaginarnos una nube mágica que siempre nos entrega lluvia y que con ayuda de un embudo la recolectamos. A este embudo tenemos conectado un tubo y una llave para poder controlar la cantidad de agua que sale en un determinado tiempo. Esta fuente de agua se caracteriza por tener disponible agua de forma ilimitada, ya que la nube mágica siempre puede entregar lluvia. También se caracteriza por tener un caudal limitado, porque la máxima cantidad de agua que podemos extraer se limita al ancho del tubo y al abrir totalmente la llave. Entendiendo la analogía, la nube mágica hace referencia al sol. La lluvia sería la radiación del sol. Y el embudo sería equivalente al panel solar, ya que éste recibe la radiación que entrega el sol, así como el embudo recibe la lluvia que entrega la nube mágica. El volumen de agua sería la energía, y el caudal, es decir, el volumen de agua en un tiempo determinado, sería la potencia. Por lo tanto, podemos entender que el panel solar es una fuente de energía infinita, ya que siempre tendremos la radiación del sol, y de potencia finita, ya que la potencia que podemos extraer depende de las características físicas del pan. Volvamos a la analogía. De este sistema vamos a brindarle agua a Steffi y también vamos a regar un cultivo. El agua que debemos darle a Steffi debe ser agua potable, es decir, debemos filtrarla muy bien para que no le haga daño a Steffi. Por otro lado, el agua con la que vamos a regar el cultivo Debemos ponerle vitaminas para ayudar con el crecimiento del cultivo. Para ello usamos dos procesos diferentes. Por un lado, en el tubo que le lleva el agua a Steffi ponemos un filtro que permita que el agua quede potable. En el otro tubo ponemos otro filtro diferente, el cual entrega las vitaminas necesarias para el cultivo. Entendiendo la analogía... En un sistema fotovoltaico podemos alimentar dos tipos de cargas diferentes, las cargas AC y las cargas DC. Pero no pueden alimentarse de la misma energía, es necesario hacer unos ajustes para poder alimentarlas, tal y como hacemos con el agua que se le entrega a Estefi y el agua que se le entrega al cultivo, que se utilizan dos elementos con diferentes características. Para poder conectar la carga AC al sistema fotovoltaico usamos un inversor, que genera una señal AC adecuada para alimentar este tipo de carga. Y para conectar una carga DC al sistema fotovoltaico se usa un conversor DC-DC, el cual sirve de medio de conexión entre la carga y el sistema fotovoltaico. Volvamos a la analogía. Imaginemos que por ahora solo queremos entregarle agua a Steffi. Ella tiene poca sed y quiere tomar agua en un vaso pequeño por lo que el agua que saldría por la llave sería justo la que Steffi necesitaría. Pero la nube sigue produciendo mucha agua y puede que el agua del vaso se salga por esa cantidad de agua que se está produciendo. La solución es poner un tanque, donde podamos almacenar el agua que se está produciendo y solo usar el agua necesaria. Esto lo podemos hacer mediante un tubo y una llave que le entregue al tanque el agua que se quiere almacenar sin dejar de producir el agua que Steffi necesita. Entendiendo la analogía, el tanque que almacena el agua sería equivalente a la batería que almacena la energía eléctrica, y el tubo, la llave y la mano que controla la cantidad de agua que se va a almacenar y cuánta agua puede sacar Steffi, sería el regulador de carga, el cual se encarga de extraer la mayor potencia posible del panel y de entregar la energía a la batería y evitar sobrecargas, en ella volvamos a la analogía es necesario definir unos límites de almacenamiento del tanque ya que si se supera el nivel máximo podemos generar mucha presión en el tanque y se puede salir el agua o dañar algún tubo o si no tenemos cierta cantidad de agua mínima en el tanque se puede quedar aposada el agua y recolectar hongos al no poder extraer agua del tanque por eso la llave que controla la cantidad de agua que se almacena, se encarga de que no se sobrepasen estos niveles. Lo mismo sucede con las baterías. Tenemos un nivel máximo de carga recomendado y un nivel mínimo de descarga. Si estos niveles no se respetan, la batería se podría dañar o su vida útil, que es el tiempo en el que la batería funciona correctamente, se reducirá. Por lo que el regulador de carga se encarga de evitar que se sobrepasen estos niveles. Ahora imaginemos una última situación, de nuevo vamos a brindarle agua a Estefi y también vamos a regar el cultivo y la nube mágica se va muchos días de viaje, es decir ya no habría lluvia que llegue al embudo, por lo tanto el agua que consumiría Estefi y el agua que alimentaría el cultivo sería la almacenada en el tanque, luego de muchos días el tanque se quedaría vacío y por lo tanto Estefi y el cultivo se quedarían sin agua. Para evitar esto, se debe hacer un balance entre el agua que cae de la nube mágica, el agua almacenada y el agua que llega a estefi y al cultivo, ya que no se puede extraer más agua de la que cae de la nube. En energías, dicho balance se conoce como balance energético. Entonces, el sistema fotovoltaico es la agrupación de ciertos componentes eléctricos, los cuales al trabajar en conjunto, logran la transformación de la energía solar en energía eléctrica, y esta energía es almacenada o es entregada a diferentes cargas. Los componentes que se usan normalmente son el panel solar, el regulador de carga, la batería, el inversor y el conversor, los cuales conocerás más a fondo en los siguientes videos. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.